De la Duarte, miren la gente cómo anda en el mercado nuevo de la Duarte Nadie tiene mascarilla O sea que el problema nuestro es serio Aquí si cabe la palabra, solamente Dios que haga algo Si es por un problema de un mínimo de formación que pueda tener la gente Nos jodimos nos jodimos porque miren cómo anda la gente en el mercado de la Duarte. Ahí nadie tiene mascarilla. Sabemos que este es un país tropical. No es el caso de Japón, de esos países asiáticos. Que el clima ayuda a mantener un poco más la mascarilla. De lo que es un país lleno de corrupto. la primera mascarilla que yo compré me la vendieron a 100 pesos y la mascarilla ahí en ese momento lo que costaban era como 20 pesos o sea que este es un país donde se practica la corrupción como una forma de ser las mascarillas deberían estar más baratas si es necesario a 10 pesos por la naturaleza de que este es un país tropical. Y le explicaba yo a ustedes, por ejemplo, esta mascarilla me costó 400 pesos, esta mascarilla. Yo estoy seguro que esta mascarilla, en su fabricación real, en su fabricación real, podría ser vendida hasta 75 pesos pero como anda el mundo con esas ambiciones eh, para que el COVID no permanezca más o aparece un medicamento rápido o se da el fenómeno que la naturaleza se ha dado que se produzca la inmunidad la inmunidad es que te dio y no te vuelva a repetir. En, algunos, en algunas ocasiones hay epidemias que, que se ha producido eso, pero eso casi siempre es a través del tiempo. Y casi siempre se produce cuando ya aparece la vacuna donde más gente no está, no está contaminado. Este es un país que no está aportando a la educación. Estamos jodidos, no estamos aportando a la educación de las masas del pueblo. En Bolivia, en Bolivia, a través de Estados Unidos, de la OEA, a través de Donald Trump, hicieron un trabajo para que Evo Morales renunciara y cometió la estupidez de renunciar Evo Morales. Bolivia, políticamente, en algunos aspectos es más atrasado, pero a nivel educativo, a nivel de educación general, Evo aportó, aportó, Evo Morales aportó. En Bolivia se ha pospuesto las elecciones y hasta ahora no se ha producido un escándalo. Aquí en República Dominicana. Si las elecciones no se dan el 5, aquí la consecuencia puede ser hasta diferente. Aquí por situaciones del coronavirus nadie te va a aceptar la posposición de las elecciones. Porque las elecciones, y me gustaría preguntarle a los historiadores de San Francisco, especialmente a mi amigo Roberto Santos, de todas las elecciones que aquí se han producido, las elecciones que menos ejemplo educativo está dejando, son estas elecciones. Las elecciones anteriores se producían discusiones interesantes porque alguna vez se metía el tema de la seriedad, de la moral, del conocimiento, de la capacidad de los candidatos en esta ha llegado a unos niveles tan rastrero, tan bajo, que la discusión es en base, ¿quién tiene más narcotraficante en la fila de su partido? Como todo el mundo sabe, que para Estados Unidos, el problema del narcotráfico no es de tipo moral. A Estados Unidos le da tres pitos que la gente se muera a fuerza de darse la voluntad de darse un viaje por la nariz. A Estados Unidos no le preocupa moralmente para nada. Estados Unidos tiene más de 20 años que no le preocupa la salud, la problemática por salud de las drogas No le preocupa a Estados Unidos Se dice Y lo digo yo aquí en mi libro En narcotráfico Una nueva clase social Ahí está En la época de Nixon Nixon, aquel presidente mafioso Que tuvo que renunciar Porque estaba haciendo una mafia Para llegar a las elecciones Sus Orientadores le dijeron, le dijeron a Nixon que había que hacer un tipo de política que los barrios negros permitieran que la policía fuera menos vigilante a Nixon para que la policía y buscaron al bebé el bebé era una, uno de los asistentes de Nixon que tenía que ver con el tigueraje, con el narcotráfico, porque en Estados Unidos hay ayudantes que son especialistas en algunas áreas. Pues al bebé se le, se le dio la, la facultad de que controlara menos policía en los barrios negros para asuntos de drogas. Eso hace unos 20 o 25 años. Eso está registrado aquí. Pero como las drogas no tienen problema de color, como en esos barrios negros no jodían tanto a la policía, al usuario y a la venta de drogas, que los blancos comenzaron a visitar esos sectores porque era más tolerable, era más posible la compra, el precio de las drogas. Y llegó un momento en que el negocio de las drogas, ya los blancos no querían molestarse, ir a los barrios. Y los negros comenzaron, y los latinos, ahí a los barrios de los blancos a venderle las drogas que se usaba en los barrios de los negros. Cuando Nixon o el Pentágono o los ricos, ricos, muy ricos de Estados Unidos dijeron, miren, los hijos de nosotros están jodiendo los blancos, están usando más drogas que los negros, y ahí hubo una preocupación por tratar de cuidar esa parte de introducción de las drogas en la parte blanca.